Listos, ya estamos al aire. Muy buenos días, sean bienvenidos todos, todo el mundo, a estas charlas de artistas con doctorado. Hoy tenemos a la doctora Miki Yoko Yokoigawa, quien es doctora en artes visuales e intermedia. Es profesora investigadora titular del Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Coordinadora del Simposio de Artes Visuales organizado por la misma institución. Del mismo modo, coordinadora académica del Seminario Permanente de Investigación de Arte y Cultura México-Japón. organizado por, la, por el Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información en Artes Plásticas del INVAL. Su especialidad es arte contemporáneo, investiga arte con el tema de identidad transcultural y postcolonial. Tiene numerosas conferencias y talleres en México, Brasil, España y Japón. Doctora, muchas gracias por haber aceptado participar muchas en este... Muchas gracias por invitación. ...charlas. Muy contento de que esté aquí con nosotros hoy. Eh, vamos de lleno con preguntas que, que diseñé para estas charlas. Quisiera saber cuál es su, su formación inicial en, en el arte, a qué edad empezó usted, en qué disciplina... Pues este, yo comencé este, mi trayectoria académica, es este, en licenciatura, este, licenciatura en Bellas Artes, pero este, en la universidad, entonces, este, pero en Japón, para admisión de universidades en estos conocimientos específicos, eh, nos piden presentar examen práctica. Entonces, este, para eso este, comencé preparación ya primer año, bueno, segundo año de este, eh, eh, preparatoria, entonces durante dos años estuve preparando para ese tipo de examen. Y de mi interés del arte, pues ya desde niña, y este, pero en Japón, por ejemplo, es mi país, que este, desde secundaria, después de las clases, hay unas este, actividades que se llaman club. Así como diferentes generaciones este, que quien tienen ciertos gustos, re, hacen este como unos clubs de, este, puede que sea deporte y puede que sea de arte. Entonces desde ahí ya es, he iniciado este, algunas prácticas. ¿De qué ciudad es originaria, perdón? Este, yo nací de, este, de Otsushiga. Shiga es una prefectura al lado de Kyoto, es capital antigua de Japón. Okay. Y luego estudió maestría, tengo entendido que la estudió fuera de Japón, ¿verdad? Sí, este, no. estudié este, maestría en este, Artes Visuales en la este, Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Actualmente le llaman como FAT, Facultad de Arte y Diseño de la UNAM. Ok. ¿Y ahí cuál fue su tema de investigación? Pues este, mi tema de investigación fue como de este, identidad de, este, de cuerpo femenino en las expresiones este, artísticas. Y este, hice como una revisión histórica de cómo se ha tratado desnudo femenino y este, eh, eh, llegar ciertas investigaciones y análisis de eh, eh, como artistas contemporáneas, mujeres, cómo se expresan su propio cuerpo y tratar un poco de este eh, producción que yo ya este, había desarrollado. ¿Qué fue lo que la motivó a venir a México? ¿Por qué decidió escoger este país? Pues es una, este como, con ciertas suertes es que me llegó, encontré a un maestro este, que tenía una experiencia docencia en la UNAM, hace muchos años, y ahí organizaba un intercambio, bueno, exposición de intercambio con los artistas franceses. Y este como yo, este, un joven eh, recién eh, eh, eh, graduado de licenciatura, Querían seguir actividades artísticas pero no sabía cómo y también este, en general los estudiantes de arte esta, este, como de, de moderno contemporáneo tienen una gran influencia francesa ¿no? y siempre sueñan este, conocer Francia, sobre todo París. Y yo estaba buscando como algún vínculo y conocimiento de este, artistas francesas y ahí nos coincidimos con ese maestro que tenía experiencia en México. Y me convenció casi, pues este, Francia es aburrido, bueno, tiene muchas cosas, pero aburrido, sino México es el lugar que ocurren y surgen el crecimiento este, artístico. Así me convenció, y este, eh, pues este maestro tenía una invitación por este. Como Fundación Japón lo financiaba para dar un seminario en la UNAM. Entonces, este me propuso que si conseguía algún, este como lugar de estudiante especial para conozca México, y por esa invitación vine a México. ¿Y ya hablaba español usted? ¿Ya, te, ¿Ya había tomado cursos de español? No. Porque en Japón actualmente sí hay varias ofertas, pero en la universidad donde yo estudié, es Universidad de Artes, eh, la oferta de este, eh, eh, eh, eh, lengua extranjera, principalmente inglés, luego francés, alemán, italiano, y ya terminó. Entonces no había oferta. Y es bastante difícil conseguir el curso, entonces, este, pero también pregunté a este profesor que me invitó, pues es necesario conocer y no, no, no sé hablar español, entonces este, me, me daba miedo y pregunté, no, no, no, tú avientas y ahí aprendes. Así vine así con, con cero contacto en, en español. Entonces, ¿su tesis de maestría la redactó en español o le dieron oportunidad de hacerla en, en japonés o en inglés? No, no, no, no pues este, tenía que ser español. Entonces, este, vine, estuve este, como estudiante, como tipo oyente, y luego este, comencé a estudiar español, y este, presenté examen de admisión de maestría, y nos tocó huelga de 10 meses ahí en la UNAM, en ese momento me tocó este. Entonces, en este tiempo, pues metí escuela de este idioma. Obviamente, me costó muchísimo hacer la tesis, pero sí ahí pude lograr. Ah, qué bien. Ah, entonces ya tiene bastante ratito esto. Sí, yo, yo estaba justo saliendo de, de la licenciatura en teatro de la UNAM cuando sucedió eso de la de del este, huelga de 10 meses. Sí, ese paro largo y conflictivo. Sí. ¿Y qué beca tuvo para venir a estudiar a México? ¿Consiguió algún financiamiento? Pues, este, al principio vine, este, con lo que ahorraba y también, este, conseguía algunos trabajos porque hay varias este, familias japoneses que llegan a México por cuestión de, este, negocios, ¿no? Y ahí este, vienen este, familia entera y entonces los padres japoneses se preocupan como para regresar al país y no, no alcanzar el nivel de idioma o conocimiento japonés. Entonces me contrataban como este, medio cuidadora y daba este, clases a estos este, pequeños. Y después conseguí una beca de, este, de relaciones exteriores. Japón y México tienen un convenio. Entonces, este, eh, eh, presenté eh, el examen y ya en este momento estuve como primer semestre de la UNAM, ya teniendo esa postura y, este, consiguiendo cartas, etcétera, pues, este, me aceptó. Entonces, este, durante el estudio de maestría, pues, este, me financiaron, este, Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Ok, qué bien. Y, y luego decidió irse a España a hacer doctorado, entonces. Bueno, es que primero, primero, este, ya titulándome, con esta beca este, nos condicionaba que este, teníamos que regresar al país. No podía quedarse en México porque es una beca para que tengan contribución a otros países. Entonces, el conocimiento de México tienen que contribuir a otro país. Entonces lo que hice yo, este, regresé a Japón, pero también tenía proyecto de este, quedarme en, en Francia. Entonces este, iba y venía y este, creo que me titulé maestría 2001, pero este, eh, inicié mi doctorado hasta 2006. En este lapso estuve en Japón haciendo cierta este, gestión cultural entre Japón y Francia. Ok. ¿En qué universidad fue el doctorado? El doctorado fue desde la Universidad Politécnica de Valencia. Ahí tiene una facultad de Bellas Artes. ¿Y ahí cuál fue su tema de investigación? También, pues, tiene, pero la misma línea, ¿verdad? Más o menos misma línea, pero este, ahora sí que este, enfoqué un poquito más este, como de, de género audiovisual y de este como documental o este video artes de artistas contemporáneas y este estos artistas no solo tocan del de, de este tema de género sino siendo como hijos de inmigrantes o de este autóctonos este oprimidos de ciertas este colonializaciones ese tipo de tema lo hice entonces este me enfoqué un poquito más cómo cómo se expresa en sí mismo, este, de autobiografía, cómo funciona en la expresión, este, audiovisual. ¿Eso pensado desde su propia práctica artística o eh, tomando en cuenta, sí? Sí, sí, así es, porque esa, este, Facultad de Bellas Artes, siendo dentro de una universidad politécnica, tenían programas avanzados de, este, proyectos, este, este, como con ciertas tecnologías avanzadas. Por eso, este, mi, este, mi título de este, eh, doctorado es este, Artes Visuales e Intermedia. Más o menos abarca a partir de fotografía hasta este, eh, eh, como multimedias que le llaman hoy en día. Entonces, este, los proyectos que nos este, solicitan para ciertos seminarios siempre tenía que estar vinculado con estas nuevas tecnologías, entre comillas. Y yo, este, lo que aprendí en México y en Japón, este, lo máximo es este, tomar fotografía o, o fotografía digital, así ya comenzaba a, a este, eh, eh, tener eh, como cubrir todo el mercado. Y también, este, para mí, este videoarte no sabía nada de eso pero este, ahí sí que encontré varios testimonios de la parte de este, artistas contemporáneas femeninas. Entonces ahí, ahí comencé a trabajar. Ok. ¿Qué, qué, ¿Qué aproximación metodológica tuvo aquí entonces su trabajo? ¿Sobre qué teorías? Pues un... este, las teorías, obviamente, como yo hice una, bueno, eh, ¿cómo le digo? Eh, para para diploma de estudios avanzados, todavía este, a mí me aplicó este tipo de formato, este, tenía que entregar como una tesina eh, basado en las producciones este, artísticas. Entonces sí, este, monté un este, documental sobre una este, eh, eh, eh, memoria de migración japonesa en México. Eh, yo tengo un, un, una pareja que... Este, su madre nació en méxico entonces eso quiere decir que su abuela nació en méxico pero dentro de la familia no tenían este como memorias o, o este como que no expresaba ese tipo de este, conversaciones entonces me, me quedé un poco duda porque no no expresa la memoria me decían que este como su mamá murió muy joven, entonces este, la familia se quedó como un poco traumático, entonces no quiso hablar, pero en cambio su papá que murió en México, también siendo japonés, tienen llenos las fotografías en la casa. Entonces, ¿cuál es la diferencia? No? Eso es lo que me motivó a hacer este, una pequeña investigación y este proceso de investigación registré como este, de video y monté una, un, un videoarte. Y para poder defender este video como valor artístico vinculado con los testimonios, memorias, que es muy difícil de expresar y representar, mm. y también estas este, fotografías análogas que se han acumulado dentro de esa familia de inmigración, inmigrantes, obviamente están vinculadas con el contexto mexicano, pero también sociedad japonesa, y tiene ciertas este, partes que no se expresa, y quizá el arte puede expresar ese tipo de cosas, querían defender, y para poder defender esto, ¿qué tipo de práctica existe ya en el arte contemporáneo? Entonces hice algunas este, selecciones de artistas, mujeres que tienen ciertas problemáticas, de cuestionar identidades o memorias familiares, que no se coincide con estos discursos nacionales de cada país ¿no? y, y este, buscando esto pues ya también tenía que contextualizar un poco de, este, de, de, de estos riñamientos documentales que habla de su intimidad o mm -hmm. de recuperación de la memoria o de este, asuntos familiares tan íntimas pero vinculada con estos movimientos sociales. Hice unas este, contextualizaciones y para poder, este, para poder este, aproximar o también visualizar bien de este, importancia del tema, también hice un pequeño estudio de, este, de autobiografía de la mujer, cómo se trata. Hay ciertos discursos feministas y también por la parte de, este, de, de nueva filosofía francesa por ahí, ¿no? Ok. ¿Y está publicada esta tesis? Pues este, la universidad sí se publicó, entonces este archivo PDF puede descargar. Y okay. lo que estoy viendo es que hay ciertas editoriales como tipo farsas están vendiendo <ríe> nuestro tesis. Ok. <ríe> Pero puede descargar gratis, entonces si le interesa puede buscar este koigawa UPV, en, en, ahí este puede descargar este de pdf entero ok lo buscaremos entonces para ponerlo más tarde aquí en el, <ríe> en el chat por si a alguien le interesa consultarla y durante sus estudios hizo algún alguna difusión del tema de investigación de participación en coloquios ponencias congresos pues este a mi época no me pidieron esto quizá en españa hubiera hecho pero más bien este tema que yo estoy co comentando ya habían muchos eventos o también habían ciertos este como exposiciones entonces yo no necesitaba hacer promocionar este tema sino ya a no tan común, pero ya estaba comenzando a tener varias, este, varios eventos. Entonces, como asistente para observar algunas conferencias, etcétera, sí que fui varias partes, pero no hice este, eh, eh, como ponencias, este tipo de cosas, no lo hice. En la maestría ni siquiera me pidió. La trayectoria que me pidió es que cuántas exposiciones contaban, así un poquito más parte práctica. Ok. Y volviendo un poquito a las cuestiones personales, esta, este viaje multicultural, intercultural ¿no? de entre México, España, ¿qué dificultades tuvo en un país, en otro? Trámites legales, tuvo que apostillar documentos, traducirlos. Sí, es que cada país tiene su estilo, entonces es bastante distinto. Entonces, lo de México al principio, pues por el consejo de este maestro que ya tenía experiencia de dar clase en la UNAM, pues este, los documentos, este, eh, junté todo, puse traducciones y este, eh, eh, llevé a notario, y a partir de notario pueda apostillar, porque este, ciertos documentos que este, publican ciertas este, eh, eh, eh, eh, instituciones eh, no se pueda postillar de inmediato, entonces tenían que pasar este paso. El este, documento para entregar a España, este, tenían que hacer trámite en la embajada, embajada en Japón ya contaba un servicio de traducción oficial para España, entonces eso sí que tenía que entregar documento, y este, ellos hacen estos este, eh, eh, como traducciones oficiales y todo sellado, ¿no? Y con esto funcionaba este, a cualquier parte de España. Y este, de como documento español a traer a México, pues este, puse apostilla y todo, pero ahora ya pusieron otro reglamento que tienen que hacer re, este proceso de reconocimiento del título. En el CEP ahora están haciendo, entonces este, tenemos que juntar varios este, como documentos, eh, como de, de plan de estudio, etcétera, etcétera, todo es, a, a, este, como traducida a español. Tenemos que este, presentar a la CEP. A, ahora estoy en eso. Uh -huh. Ok. Y. A nivel así de estudiante, cuando uno llega a otro país, en este caso en España, ¿cómo como consiguió residencia? ¿Le dificultó encontrar dónde vivir? Mm. ¿En cuanto a cuestiones de transporte? Pues este, yo particularmente llegué a Valencia. Valencia es tercer, este, tercera ciudad más grande de España, entonces más o menos está bien adaptada y cualquier cosa que necesiten se encuentra y, este, y cuenta grandes universidades. Tiene una este, universidad, Universidad de Valencia, es, este, tiene larga historia y es bastante grande y tiene muy, un montón de alumnos. Y de este, Politécnica también es un, este, eh, eh, eh, como una universidad, digamos, mega universidad que está en la ciudad. Entonces, este equipajes eh, para los estudiantes, servicios para estudiantes, está bien este, preparado. Una parte es que como extranje, para extranjeros dentro de la universidad en campus de universidad tiene oficina de trámites de visado o de esta estancia entonces ellos este particularmente reciben solicitud de universitarios y este con el nombre de la universidad hacen gestión de estos trámites de estancia y esto nos ayudó muchísimo aunque para recibir las tarjetas del visado, etcétera, sí que teníamos que acceder directamente con esas oficinas este, de, de, de, de, de como migración, es un caos. Entonces, este, este apoyo de la universidad nos ayuda mucho. Y como tienen esa oficina de internacionalización que hace gestión directamente en estos trámites, obviamente tienen unas tablas que pegan este, como ofertas para los estudiantes que este, para eh, como compartir algunos, allá allá les le llaman como pisos, departamentos, o este, como de segunda mano para conseguir bicicletas, etcétera, etcétera. Sí hay varias informaciones ahí. Y también en este momento ya tenían como tipo blog, que cualquier persona este, ponían sus anuncios y este, a partir de esto llamarlo y visitarlo y negociarlo y ahí conseguir sus este, estancias. Entonces yo afortunadamente también llega este, a la llegada. Pude encontrar una persona que me preste su habitación en su apartamento y entonces con esa confianza podían este, comenzar a, a buscar. Pero durante mi estancia he recibido varios estudiantes de movilidades, pues este una noche tenían que este quedarse en un hostal, pero este, ya siguiente día conseguía algunas este, eh, eh, como donde quedarse, alojamientos, y este, con estas este, informaciones para los estudiantes estaba bastante ágil. Y por otra parte, Valencia o España, sobre todo, como por el ASMOS, es este sistema de intercambio entre los europeos. Había muchos estudiantes que nada más se quedaban tres meses o solo un semestre. Entonces, para los de estancia sí que, este, como Valencia es, tenían la costa y, este, desde la universidad podían caminar hasta la playa. Entonces, este, había muchísimos europeos que querían llegar a este Valencia. Comparación con Madrid y este Barcelona es bastante económico y, este tienen todo el servicio, ¿no? Entonces, ahí sí que este, eh, tuve suerte de que tenían disposiciones. Y obviamente, comunicaciones, etcétera, etcétera, como yo llegué este, siendo japonesa, pero este, con ciertos este, como acentos mexicanos, eh, tuvimos ciertos problemas, pero no nada grave. Entendemos y sí, entendemos, nada más que eh, eh, negociamos por el teléfono, aparezco en su puerta y soy totalmente china, entonces se, se sorprende, ¿no? Eso <ríe> es lo que pasó, pero eh, fuera de eso, nada grave. Ah, bueno, ok. Mm. Sí, luego hay historias muy dolorosas. Cuando uno va a emigrar, bueno, algunos compañeros he escuchado, qué bueno que no le tocó esa parte dura. Mm. Sí, afortunadamente. Y luego, ¿por qué re regresó a México? Decidió quedarse... Pues este México es un país que yo me sorprendí porque cuando vine a México, donde habla española es este, más o menos igual que México. Tuve esa idea. Y este, viajé a Cuba y regreso a México. México es un, un país como Estados Unidos. Tiene potencia este, económica, tienen coches este, así de lujo y brillante y mercado, un montón de este, mercancías y comidas. Así me sentí muy feliz. Y este, eh, fui a España. Yo conocía este, eh, Francia y... y, y este, también pensé que Europa, todos igual como Francia, y no es, no es exactamente, ¿no? Entonces, este, obviamente, eh, unas ofertas culturales, este, buena vida en España, sí que existe, pero la verdad me quedé muy aburrida, <risa> es que potencia cultural de México es muy, muy profundo y, y muy amplio. Y este, yo sondeaba a ver después de titularme a dónde voy y, y lanzaba este, mi currículum a todas las partes, habla este, hispano este, parlante. Y este, afortunadamente me, me convocaron varias universidades de México y este, gané la plaza aquí, entonces volví. Qué bien, muchas felicidades. Igual, gracias, gracias. ¿Cuánto tiempo tiene en el instituto, el instituto laborando usted? Este, yo llegué 2012, entonces ya próximas, próximo año, cumplo 10 años. Ok, se va rápido el tiempo. Uh -huh. Yo me siento recién llegada. <risa> Supongo que sí. Si sí, uno no acaba de descubrir cosas en, en un país al que llega como extranjero. Uh -huh. Y a nivel personal, entonces, ¿qué, ¿cómo ha impactado haber estudiado posgrados en su vida? ¿Cómo, ¿Cómo lo definiría ahora actualmente después ya de ese largo trayecto entre América, Europa uh -huh. y su, sus inicios en, en, en Asia? Pues este estudiar es bonito, muy divertido. Y este conseguir este, como esta plaza de docencia en la universidad, licenciatura, en artes visuales como lo que he estudiado, pues este, yo estoy muy contenta y, y para poder conseguir esa plaza sí o sí necesitaba este tipo de estudio. Y por otra parte, yo primero este, daba clase de teoría, entonces este, por estas características este, no dejé de escribir y publicar y, y reflexionar, pensar. Y ahora atiendo este, eh, talleres prácticas, pero también este, para poder apoyar a los estudiantes, para iniciar algunos este, ejercicios o, o, o prácticas, pues este, la parte de... Cómo comenzar a reflexionar y también este, de, de lo que están produciendo, qué tipo de sentido y qué tipo de valor puede cobrar. Este tipo de este, asuntos, eh, obviamente, eh, eh, producir, para producir necesitan saber bien de eso. Entonces, este, como esa eh, parte de, este, de la parte teórica y parte plástica y... y, y es como siempre necesitan ida y vuelta y está muy, muy relacionado porque muchas veces dicen que es, es trabajo manual, entonces este, no se piensa y no es cierto. Es una eh, producción artística, creo que ejección también, es sumamente una este, eh, eh, práctica eh, muscular, corporal, pero mismo modo es este, inteligencia. Entonces está muy vinculado entre todo, entonces este, para poder entender este tipo de cosas o, o explicar con palabras sencillas, ese tipo de este, reflexiones que he realizado y practicado durante posgrado me están ayudando mucho para poder ofrecer ciertos tipos de vocabularios a los estudiantes que apenas están iniciando este tipo de prácticas. Ok. Y, entonces, ¿Usted qué le recomienda entonces a un chico, un estudiante, alguien que se acerque a preguntarle a usted acerca de esto, de estudiar posgrados? ¿Qué, ¿Qué le recomendaría? Pues, este no temer a leer. <risa> Es que yo me acuerdo muy bien y todavía repito a uh, comentar a mis alumnos, este, para hablar de mi maestra que comencé a estudiar en maestría estudiar es leer entonces este no hay de otro modo por lo menos ella piensa así y este me enseñó cómo leer cómo analizar y este a partir de análisis cómo sacar su criterio y criticar evaluar este tipo de proceso quizá no solo en tesis sino este o no solo en arte Cualquier aprendizaje estamos haciendo cotidianamente en este proceso. Hay que conocer y conociéndolo sacamos una teoría o este una medida para poder evaluar y este evaluar si esto me gusta, no me gusta, compro o no compro, o este vale o no vale. Así estamos este dando ciertos juicios todos los días, ¿no? Entonces, esto esencialmente es este para poder eh, eh, eh, saber el valor, necesitamos este proceso y quizá para poder hacer esto necesitamos acumular ciertos conocimientos y este obviamente hoy en día hay muchos este, modelos de comunicaciones fuera de la lectura, pero por lo menos hasta hoy en día lo que han durado más como este eh, eh, eh, plataforma de comunicación son las lecturas. Y son los libros, entonces, este, obviamente, eh, yo soy especialista de analizar este audiovisual y audiovisual tiene otro tipo de este, como sensibilidades, o puede expresar cierta sensibilidad, pero este, la lectura nos hace este, como ordenar. Entonces, esta, esta forma de ordenar y, y este, como contextualizar y, y yo quiero decir esto para que entiendan esa cosa, cómo tengo que ir dando paso por paso para que genere mejor comprensiones ese tipo de proceso te van a ayudar este, la lectura, entonces no temen leer porque quizás este, le cuesta mucho abrir el libro pero abriéndolo te va a sumergir un mundo increíble. Así es, los libros son los mejores aliados. Y hablando de libros, durante sus estudios de posgrado, maestría o doctorado, ¿encontró algún autor que usted dijera, es mi, mi, mi Biblia, mi, mi ruta a seguir este libro, lo adoro, me, me ha iluminado demasiado? Ay, bueno, casi todos los que me, este, muchos filósofos y muchos teóricos también nos han iluminado y activistas, artistas también, este, nos expresan mucho. Es muy difícil elegir una. Bueno. Aquí tenemos algunos comentarios de Tere Ortega que nos dice que, que amena charla con usted, excelente su español y qué bueno que apoya a los estudiantes y poder hacerlos eh, crecer y lograr sus sueños. Eh, también dice que qué bueno que, que le gusta México y la comida. ¿no? Y Ariana Escárcega también manda saludos. Eh, doctora, muchas gracias. No sé si usted quiera agregar algo, comentar algo extra. No sé si yo le pude ayudar a Enargo para ampliar sus conocimientos, pero bueno, este uh, estudio, repito lo que dije al principio, estudio es divertido, nada más que ciertos procesos, hay, hay ciertas etapas que le cuesta, pero pasando esto te dan cierta satisfacción a ti misma, entonces, este, pues, no temen divertirse eh, de, este, puede divertir de muchas cosas, ¿no? Y, y de estudio también puede divertirse, arte puede divertirse. Entonces, este, no temen a, a, a este, aventar a eso. Ok, muchas gracias. Sí, por supuesto que, que nos ha servido escucharla. ¿eh? Hemos aprendido bastante. Yo, sobre todo... Estas charlas inicialmente son para mis alumnos de Fundamentos de Metodología de Investigación y, claro, para toda la comunidad del Instituto de Artes de, de nuestra universidad que, que está interesado en, y que ojalá se interesen en, en seguir preparándose con maestrías, doctorados, ¿no? Que le hace mucha falta a este país. Muchas gracias, doctora. Le agradezco eh, la mañana, mediodía que nos ha concedido hasta estos minutos. Gracias a usted por su invitación. Un placer tenerla aquí. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos el próximo viernes con otra charla aquí de artistas con doctorado a las 11 de la mañana. Gracias. Cuídense.